Hola chicos, ¿cómo estáis? Hoy voy a hacer un vídeo un tanto diferente hablando sobre lo que he estado haciendo durante mi ausencia. Bueno, como sabéis, mi ausencia no se debe precisamente a que esté trabajando en los fangames, sino a motivos laborales o de la vida en general. Pero sí que es verdad que en mi tiempo libre me gusta trabajar en cosillas para después mostraros, avanzar en mi fangame o bien compartir cosas con vosotros. En este caso lo que voy a enseñaros es en qué ha derivado el remake de Shino, ya que he retomado este proyecto fuera de cámara para avanzar en una cosa que tenía pensado hacer bastante tiempo. Y no es otra que un motor en el que vosotros podéis trabajar, de igual manera que hacéis con Pokémon Essentials, pero con algunas funcionalidades añadidas que creo que os pueden resultar muy útiles. Esto se debe principalmente a que yo soy consciente de vuestras dudas, vuestras inquietudes porque muchas veces me hacéis preguntas y trato de responderlas y sé que es lo más incómodo para vosotros a la hora de crear un fangame de Pokémon, ¿no? Es cierto que muchos de vosotros no tenéis ni idea de programación ni tenéis por qué saber programar, simplemente queréis hacer un juego de Pokémon, vosotros queréis colocar a los personajes, queréis colocar a los entrenadores, queréis colocar a las especies y tener todo lo más fácil, lo más fácilmente, lo más accesible para vosotros posible, por decirlo así. Así que yo me he dedicado a que ese desarrollo sea fácil, ¿no? Porque quizás no es producente que yo os... Eh, es contraproducente que yo os intente enseñar a hacerlo todo En vez de facilitaros la vida Ahora entenderéis lo que quiero decir por facilitaros la vida Bien, entrando ya en materia, este motor tiene muchas funcionalidades nuevas He añadido, por ejemplo, el paso del tiempo Ahí tenéis, como veis, tenemos el dinero, la hora La hora es propia del juego, no, es, no se corresponde con la hora real Y podemos manejarla a nuestro gusto, ¿no? También he cambiado las interfaces tanto de la Pokédex como de los Pokémon aquí. Todavía me faltan hacer las modificaciones, o sea, esto hay que trabajarlo, ¿vale? Para que sean todas coherentes. Incluso la de la mochila también se parece, ¿no? Antes era como que todas las pantallas eran demasiado distintas entre sí, ¿no? He añadido lo de los logros, que todavía tengo que eh, pulirlo un poquito más. Aquí to todo está medias, ¿vale? Todo está medias, es lo que tenéis que saber. Vale, también os habréis fijado en las transiciones al cambiar de ruta, que bueno, esto era algo bastante sencillo de hacer, pero yo creo que le da, le da un acabado bastante especial al paso de ruta, ¿no? Que es muy incómodo, porque ya sabéis que las conexiones muchas veces producen bugs, ¿no? Entonces yo prefiero no hacerlas y lo he esquivado de esta forma con esta animación, ¿no? Vamos a ver la interfaz de combate, que también le ha cambiado muchísimo. Voy a dejarlo a la velocidad normal del juego, no estoy poniendo turbo ni nada. ¿No? Aquí nos aparece un Squirtle. Fijaos que he añadido las animaciones de los Pokémon, que yo creo que le da bastante bastante vidilla al juego. no En Pokémon Esenciales me parecían un poco pobres. Así que he tenido que rescatar un script que estaba en internet, que ni siquiera estaba completo. He tenido que, que incorporarlo y he tenido que hacer muchos cambios para hacerlo funcionar. Aún así, por supuesto, crédito a todas las personas porque es muy útil. no Vale, y he eliminado todas las animaciones porque me gustaría hacerlas desde cero. Sé que muchos pensaréis que es una locura, pero pero yo creo que las animaciones 3. como que denotan que no es un juego lo suficientemente profesional, ¿no? Lo cual por supuesto no debe no debe ser porque no es hecho por profesionales, sino por nosotros, por aficionados, pero todo lo que se parezca a eso pues será mejor, ¿no? Vale, aquí es un poco lo que os he comentado, ¿no? Podemos elegir el horario y el horario es dependiendo del juego, es decir, no es que si yo me pongo a jugar a las 4 de la tarde, en el juego serán las 4 de la tarde. ¿Vale? Y ya os enseñaré a hacer de forma fácil en su correspondiente tutorial. Yo quiero acompañar estos, estos vídeos con tutoriales. ¿no? Y ya os enseñaré cómo hacer eventos dependientes. Otra modificación importante es que he añadido el, el MKXP System. Que lo que hace es optimizar muchísimo el rendimiento del juego. Muchos de vosotros ya estaréis notando que iba a bastantes más FPS en el juego. Si yo por ejemplo aquí pulso F12. Vemos arriba los FPS a los que se mueve el juego. Y... Bueno, normalmente estaba capado a 40, pero con este nuevo sistema pues va mucho mejor, ¿no? Incluso en, en, en un ordenador tan viejo como el mío va a un rendimiento altísimo, ¿no? Bien, estas son las velocidades del, del jugador en cada uno de andando, caminando, o sea, corriendo, andando o en bici, ¿no? Si yo por ejemplo aquí le subiera a 5, el jugador se, move, se movería súper rápido mientras corre, ¿no? ¿Esto para qué lo he hecho? Pues para que se parezca un poco más a la cuarta generación... O incluso a la quinta, porque es verdad que en Game Boy el personaje iba muy rápido y aquí pues sí que interesa que el movimiento sea un poco más orgánico ¿no? y dé más la sensación de correr. Vale, Esto lo que hace es cambiar la animación de correr para que no vaya... o sea, si le ponemos menos irá como a zancadas y si le ponemos más, pues en muy pocos tiles dará muchos pasos, ¿no? Bien, la velocidad de aparición, que esto solo puede ser par, de hecho creo que tengo que indicarlo aquí, ¿vale? Solo puede ser par y si es muy alto se buguea pero bueno la he bajado porque porque bueno me gusta no que aparezca el Pokémon más lentamente que no que aparezca súper rápido como hacía en Pokémon Essentials y la battle transition es simplemente lo que tarda en hacer las transiciones de batalla vale esto probablemente os lo quitaré porque ya he visto que en dos funciona muy bien es la velocidad a la que el jugador hace la animación de lanzar la Pokéball y bueno voy a enseñaros ahora la chicha esto aquí es un entrenador vale y he añadido lo que he llamado Dynamic Trainer, que es para no tener que insertar a los entrenadores desde el PBS. Esto me parece importante, ¿por qué? Porque yo estoy haciendo un juego y tengo una ruta, y a mí no me gusta, si tengo que cambiar el entrenador, tener que irme a los PBS, mirar a ver qué entrenador es el que tengo que cambiar, no, me gustaría mucho más venirme aquí, decir, a ver, ¿qué Pokémon tiene? Estos, pues voy a modificarlo, no sé qué. ¿Qué, ¿Qué objetos tiene? Pues lo modifico desde aquí Mucho mejor que tener que irme al PBS Y creo que eso os facilitará muchísimo la vida Aparte de que hay muchas cosas Que probablemente desde los PBS Tenéis que mirar en la wiki de Pokémon Essentials Cómo se hace Y aquí os lo estoy indicando yo Por ejemplo, este es el diálogo que hace antes de pelear Este es el tipo de entrenador Que bueno, esto se mira desde el PBS El 5 me parece que es joven Y el 6 cazabichos Pero bueno, eso vosotros lo tendréis como queráis El nombre del entrenador La frase que dice al perder El equipo y además aquí al Pokémon que le insertamos le podemos poner... Intentaré que se puedan cambiar ciertos parámetros, ¿no? Y que por ejemplo yo pueda meterle cierto Bulbasaur con X y V o, o, o lo que sea, ¿no? Aquí los objetos que tiene, que ya me he cerciorado de que funcionen. Aquí si es un combate doble o no. Y aquí si se puede perder el combate en plan de que si pierdo no me lleve al centro Pokémon, ¿no? Muy sencillo, ¿no? Vamos a testearlo desde el juego para que veáis lo bien que va. Bueno, sí, Por supuesto, si hubiese cambiado cualquier parámetro del entrenador, eh, todo se hubiese... se hubiese corregido, ¿no? O sea, si yo en vez de un Bulbasur le pongo un Squirtle, pues hubiese salido un Squirtle. Esto no es que lo haya puesto yo del PBS. Vale. Nos enfrentamos a él, nos dice la frase, comienza el combate y ahora veremos lo que tiene. Le había dicho que tuviera dos Pokémon, ¿no? Un Bulbasur y un Charmander, no sé si al 22 y al 23. Vale, no, vale, no era un combate doble, es cierto. Vale, bueno, pues. Vamos a acabar con él bastante. Ah, me gustaría dejarlo a poca vida para que usase el objeto. Voy a ver si tengo aquí algún Pokémon que lo pueda dejar a poca vida. Vamos a ver si ahora usa el reto todo. Efectivamente lo ha usado. ¿Veis? O sea, todo funciona bien. Yo esto lo testearé antes de compartirlo, por supuesto. Sí, bueno, también he puesto que el dinero que te da se gane así, con una pequeña animación. En fin, he cambiado bastantes cosas, ¿no? Al igual que se pueden modificar los entrenadores, también he pensado que sería útil que se pudiesen modificar los encuentros de, de ruta, también de forma muy sencilla, ¿no? aquí inserto un Pokémon, esta vez no es exactamente igual porque a la derecha tengo que poner la probabilidad de que aparezca, esto ya lo explicaré más adelante en el tutorial que, que haga al respecto, ¿no? tendré un tutorial de entrenadores explicando mi propio sistema, pensando en que vayáis a trabajar con esto, bueno por supuesto cuando os lo comparta vendrá con todos estos tiles que por supuesto quiero meterle bastantes más Vámonos a la ruta Y vamos a hacer que se haga de noche Vale, no sé, no me acuerdo ni qué especie aparecía de noche eh, Me parece que os he dicho... Eh, Charmander, sí bien. Vale, las animaciones también le dan Un puntito extra que a mí me encanta ¿no? El, el, poder, el poderle haber metido las animaciones Me ha costado muchísimo pero creo que, que lo agradeceréis Creo que se agradecerá porque... Volver a Pokémon Sentils ahora, después de ver estas animaciones como son, sería como volver a, a, la, a la edad media. Vale, pues, Os lo estoy rápido más o menos para enseñaros que, que funciona, ¿no? Y ahora voy a poner de tarde y me saldrán pues, los Squirtle. He puesto justo estas tres especies para que se vea claro, pero aquí se puede poner cualquier tipo de especies, no es solo una, pero... Pues, las que queráis, de hecho, no tiene ni límites. Bueno, ya sé que no es tanta novedad, ¿no? Porque antes tampoco es que fuera tan incómodo, pero yo creo que así también mola, ¿no? Y a mí me gusta hacerlo así. Me gusta llegar, por ejemplo, a la ruta y decir, a ver, ¿aquí que me va a aparecer? Esto, y si quiero hacer cualquier cambio, pues lo hago. Al final es facilitar la vida a vosotros que sois los usuarios. Vale, perdonadme un segundo que tenía que deciros una cosa que aún no os he comentado. Eh, en primer lugar, perdonadme si el volumen del juego estaba antes muy, muy alto mientras grababa. La costumbre de no grabar, es que claro, vuelvo aquí después de un mes y no se puede pretender hacerlo todo perfecto. Pero bueno, como no tenía puesto música ni nada, creo que se habrá entendido bastante bien lo que iba a decir. Vale. Sí, esta base no sé para cuándo la tendréis, quiero sacar una primera versión bastante pronto. Por supuesto no podré no habrá manera de insertarla en vuestros fangames para los que ya lo tengáis empezado, más que nada por el tema de tiles y todo eso. Y bueno, decir que yo quiero trabajarla poco a poco, entonces probablemente la primera versión que salga no lo tendrá todo, pero sí que intentaré que si yo comparto una primera versión y luego, y por ejemplo, me faltan no sé cuántos movimientos por animar, pongamos que 200, y luego subo una siguiente versión con los 200 movimientos ya animados, pues que vosotros podáis actualizaros en vuestro proyecto sin perder todo lo que hayáis estado trabajando, ¿vale? Para tenerlo por versiones, ya veré cómo lo hago tendré que comerme la, que calentarme la cabeza mucho con eso y nada más, de verdad que espero vuestras sugerencias y deciros qué os parece todo esto yo creo que solamente por el por el MKXPZ ya merece la pena porque es que sube muchísimo el rendimiento, lo estaréis viendo estaréis notando que mis gameplays de antes pues no iban a tanta fluidez y eso que yo estoy grabando, ya os digo, no sé a cuántos FPS pero dudo que a 60 ¿no? y cuando lo descarguéis vosotros y lo probéis va a ser increíble no quizás saque una beta en un primer momento y bueno, sé que, vale, los que tengáis un game ya empezado, que yo os mencioné esto, ahora es una putada, pero es que no puedo no hacerlo porque porque yo creo que ya va siendo hora de que tengamos una base que recopile varios de los scripts que son casi imprescindibles y no que alguien que llegue nuevo a este mundillo, por ejemplo, y se tope con Pokémon Essentials y tenga que instalar 500.000 scripts de varios sitios que luego no le funcione, así que he querido aglutinar en un mismo proyecto, aunque sea lo imprescindible. Y nada más, gente, ahora sí que me despido.